Bueno, me he traído el papel por sentirme acompañada porque a ver quién, quién llega siquiera a la media de estos dos días. Va a ser muy difícil y estoy nerviosa como nunca en mi vida. Quiero dar las gracias por la invitación y quiero que Diana y Susana lo sepan por un montón de cosas, por la oportunidad de estar rodeada de gente estupenda, por estar aquí, por poder ponerme mis botas de agua y usarlas en el agua... Porque en Granada eso está complicadillo, que decimos allí. No me ha costado ningún esfuerzo seguir las ponencias que han sido en gallego, porque las lenguas hermanas se suelen entender bastante bien. Aunque cuando dije. Cuando dije que venía y enseñé. Eh, pues enseñé el programa, que estaba en redes y que estaba en gallego, me dijeron en gallego. Hombre, si me hubieran dicho en ruso, me habría resultado un poco difícil porque no habría sabido ni dónde estaba yo, pero era gallego, mi nombre lo entendía. Y, y después me, hacen, eh, eh, me hicieron otra pregunta que me sentó muy mal, y me dijeron, ¿y te van a entender con, el acento, con tu acento andaluz? Y dije, hombre, doy por hecho que en Galicia hay gente inteligente como en todos lados, ¿no? Pues supongo que sí. He de decir que solamente ha habido dos palabras que no he podido entender y rápidamente eh, he pedido ayuda. Una era Bolseira, que en mi cabeza la había traducido como la vete por, por el, con por el contexto de ve por esto, ve por aquello, ve por un café... Entonces digo, pero igual no la estoy entendiendo bien. Entonces me he vuelto y he dicho, ¿A Bolsaira qué quiere decir? Becaria. Ah, pues mira, casi. Y la otra era rabuda. Pero aquí me ha pasado una cosa, para que veáis que las lenguas son tan tan generosas que a veces nos dan muchas pistas en Andalucía, en Granada, porque tampoco en toda Andalucía se habla igual. A mí me dicen, ah, ¿eres andaluza? No, no dicen mi arma. Digo, es que no, soy andaluza, pero no soy de Sevilla. Fuera de Sevilla y Andalucía también. Bueno, el caso es... Como veis, tampoco me tengo bestia de faralá. ¿eh? No he venido a caballo. Bueno, pues aunque desde Granada quizás sería más rápido que hacer 18 transbordos, pero bueno, el caso es que todo esto es para que veáis que tenemos prejuicios sobre todo, no solamente sobre la lengua. Y, y con el Rabú a mí me ha pasado que en Andalucía, en Granada, decimos rabúa. Y yo no sabía si quería decir lo mismo. Rabúa en granaíno se dice solamente para niñas, nunca para niños, y siempre es para niñas que no se comportan del todo bien, que son preguntonas, que, que saben demasiado, que no se callan cuando le dicen cállate, y calla ya que eres una rabúa. Así que yo pensaba, será parecido, así que lo he buscado en el diccionario, por no molestar de nuevo a las compañeras que estaban en la fila de atrás, para que no perdieran el hilo de la ponencia, y, y he visto que decía enfurecida. Puede que sea otra acepción o que le dé otro significado, porque los diccionarios son muy chulos. Pero está muy bien porque acabo de o sea, me ha dado, estar aquí, me ha dado la oportunidad, primero de decir que soy una peligrosa certificada. O sea, ya yo sabía que era peligrosa por un montón de cosas, pero ahora ya soy peligrosa de verdad. Y además sé que soy no solo rabúa, sino rabuda. Y me parece bastante chulo irme de aquí, en un país en el que tanto nos gustan las etiquetas. Bueno, pues como nos gustan un montón las etiquetas y nos encantan ponerlas hacia lo loco, pues yo también me voy con tres etiquetas nuevas y en este caso que me gustan un montón. Mi libro se llama Ni por favor, ni por favora. Mi primer libro se llamó Ni por favor, ni por favora porque yo no sé si aquí se utiliza esa expresión, pero era la... Eh, la frase preferida de mi madre cuando yo ya me ponía rabú además y preguntaba todo el rato pero por qué y por qué y por qué y por favor y por favor pero explícamelo y mi madre decía ni por favor ni por favor y era el punto final o sea ahí se acababa la discusión ya podías ponerte de rodillas por toda la casa ya se había terminado me he dado cuenta Mientras escuchaba la ponencia anterior me he dado cuenta de que yo también tengo una obsesión al escribir y son los puntos finales. El otro libro se llama Punto en boca. Y el libro de en medio, porque por ahora son tres, se llama Mujer tenías que ser, que es como la frase con la que nos cortan para que nos callemos ya y no sigamos hablando. Digo, mira, ahí he dado yo con mi elemento repetitivo. Pero además hay otro, otra cosa común en mi libro que es algo que está todo el rato en mi cabeza. Y es que yo incluso pienso con subtítulos, me hago aclaraciones a mí misma cuando pienso. Estar en mi cabeza es una cosa terrible, porque no solo es un morlinillo que no para nunca, sino que además se hacen observaciones, me contradigo todo el rato, me enfado conmigo misma, como veis no me puedo aburrir, si hay algún psicoanalista o alguna psicoanalista en la sala, por favor... Eh, pues que me espera a la salida y ya hablamos y eso. En algún momento voy a empezar, lo prometo. Pues yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pero cuando hablo de mi libro, eh, siempre tengo que explicar, entonces lo voy a explicar al principio, por si alguien no se lo ha comprado, por el demasiado, entre paréntesis. ¿Qué pasa? que tenemos que hablar con lenguajes inclusivos sin que se note demasiado porque las mujeres tenemos que estar calladitas y no tenemos que hacernos notar y tenemos que hacer un feminismo que no, que no incomode a nadie porque los señores tienen ese privilegio de la comodidad que ya no es solamente el llevarles las zapatillas y dejarles el brandy y el puro al lado de la chimenea Ahora la comodidad pasa porque no molestemos cuando hacemos activismo pidiendo nuestros derechos. Entonces, ese demasiado es por eso, podría serlo en sentido irónico, pero no lo es. Sino porque yo creo que cuando hablamos de una manera en la que se nota o se queda en, en el ambiente flotando la forma, es muy difícil que alguien pueda interesarse por el fondo. Yo me he dado cuenta de, cuando, de que cuando llego a una ponencia y digo «Hola, buenas tardes a todos y todas» o «a todas y todos», hay gente que, con perdón, aprieta el culo. Me siento muy libre hablando aquí, porque como Cindy dijo todas las palabrotas del repertorio, pues yo ahora ya es como… Yo empiezo las ponencias diciendo que no se te escape ningún coño. Pero me han presentado hablando de cunilingus y Cindy dijo todo lo que había que decir de palabrotas del universo, con lo cual yo ya estoy aquí comodísima. El caso, el caso, el caso es que ese demasiado, eh, sin que se note demasiado, es porque yo creo que cuando la gente aprieta el culo hay una relación oculta entre eso y el pensamiento, sí. Yo siempre acudo a la ciencia, por favor, si hay aquí alguien que se encargue del cuerpo humano, sepa de fisiología, ¿qué relaciona el ojete con el cerebro? Para que dejen de pensar en lo que estás diciendo y se queden flotando en el rabito de la O sea, es una cosa que yo no me explico. Pero sí sé que dejan de escuchar. Entonces, a veces tengo que elegir entre mi activismo político y nombrar a las mujeres como acto político y que todo el mundo me escuche hasta el final. Así que a veces digo, bueno, pues que aprieten el culo en la última frase, pero en la primera yo voy a decir, en lugar de buenas tardes a todos y todas, voy a decir hola, buenas tardes. Estoy excluyendo al decir hola, buenas tardes a alguien de la última fila. Si digo a todos y todas y el de la última fila o la de la última fila me cae fatal, la estoy excluyendo en mi cabeza lo mismo. Así que tú dices, hola, buenas tardes a todo el mundo, y ya está incluyendo. No tiene que ser todo y toda. Pero hay un montón de intereses, siempre hablamos de intereses, ya están estas tías locas con sus paranoias Hay palabras que a las andaluzas nos cuesta mucho decir, esa es la verdad. Yo llevo 53 años intentando decir correctamente, según la RAE, instituto. Pero si sí puedo decir instituto. ¿Cómo se pronuncia el plural de podcast? Pues yo digo podcast. ¿A mí que más me da cuál sea el plural? Bueno, pues esto es todo igual. Nos han contado un montón de cosas sobre cómo hay que hablar, qué lenguas son las buenas, qué lenguas son las malas, qué manera de hablar es la buena, qué manera de hablar es la mala, a quién hay que nombrar y a quién no. Somos el espacio vacío, ese espacio negativo del que tú hablabas, de lo nombrado. Somos el presupuesto necesario para que lo nombrado, que es lo masculino, exista. Estamos ahí soportando el peso sin ser nombrada. Y a mí eso me cabrea bastante. Así que si vamos a hablar de lenguaje no sexista y de lenguaje inclusivo, bueno, pues en este caso voy a hablar yo, el plural es majestático, como tantas otras veces, el masculino genérico, dicen, bueno, pues este plural es majestático, lo digo yo, que soy la voz de la autoridad aquí, fijaos, lo de la autoridad, qué importante es, te ponen en un sitio, te ponen un pinganillo y se supone que yo ya sé más que toda la gente que hay aquí. Se supone, he dicho, no lo estoy certificando. Pero si vamos a usar lenguaje no sexista y lenguaje inclusivo, ¿sabemos lo que son o estamos hablando de lo que nos han dicho que es? Porque cuando pensamos en lenguaje no sexista y en lenguaje inclusivo, pensamos que son lo mismo para empezar. Y a veces se utilizan como dos, eh, como dos maneras diferentes de, de referirnos exactamente a lo mismo. Así que yo eh, me he dado cuenta con el paso del tiempo de que no son lo mismo y de que, por ejemplo, yo pongo en... ¿En quién soy? Digo que soy eh, motrileña, motrileña, ahora no me acuerdo la frase exacta, motrileña como era Diana, motrileña sin papeles, albondonera oficial y motrileña sin, pa sin papeles, porque en mi vida todo es contradictorio todo el rato, entonces yo nací un 24 de diciembre porque para dar por saco, pues empezando por saco desde el minuto número uno para que me iba a privar, le di a mi madre la Nochebuena, la pobre mujer y después me pasé seis meses llorando sin parar de día y de noche. Hemos hablado mucho de maternidad, se habla poco de la santificación de las madres y los padres cuyos hijos e hijas no duermen nunca, eh, como era mi caso. Seis meses y sigo viva. Nadie me lanzó contra ningún sitio y si no salí casi indemne porque salió regular cilla, pero en fin, viva sigo. El caso es que nací en Motril, que era el pueblo de mi madre, porque estaban pasando la Navidad y con la familia y yo pues nací allí. Pero en mi carnet de identidad pone nacida en Albontón, que era un pueblecito remoto de la Alpujarra, donde tienen un vino peleón, pero buenísimo. Y, y bueno, nací allí, o sea, no nací allí, pero en mi carnet de identidad pone que nací allí. ¿Y por qué lo pone? Bueno, pues lo pone porque mi padre y mi madre que yo era la primera hija y además era la primera nieta y era la primera todo y era Nochebuena y, y Caminito de Belén y 25 de diciembre fum, fum, fum y nadie se acordó que a la niña había que asentarla que decían entonces. Es decir, al registro y decir, oiga, que aquí hay una niña nueva que ha nacido y ponerme un nombre. Bueno, el nombre ya lo habían pensado para mí, pero el primer acto de amor es nombrar. Y el acto supremo de ese amor es dejar de nombrar a alguien, no decir jamás su nombre, hacer como si no existiera. Y nos lo llevan haciendo todo. Toda la vida. El caso es que mi abuelo era el secretario del ayuntamiento y un mes y pico después le dijeron, abuelo, ¿ha nacido alguien en el pueblo? No, pues ponga a la niña el 24 de diciembre porque se nos ha olvidado asentarla. Entonces, soy albondonera con papeles, albondón es el nombre del pueblo, albondonera el gentilicio en femenino, pero motrileña sin papeles porque nací allí y todo el mundo me dice, es que tú eres de motril ya, pero no lo puedo demostrar. El señor que me trajo, bueno, me trajo al mundo mi madre, pero el señor, el, el médico del pueblo, eh, pues ya murió y a lo mejor a mi madre pues no la acaban de creer, porque las mujeres si no hay un señor que nos diga que lo que decimos está bien o si estamos haciendo una niña mayor o menor igual que la ahora, pues pues no pasa nada, ¿no? El caso es que yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que el lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo son diferentes. El lenguaje no sexista es el que eh, utilizamos de manera premeditada y de manera política y con intención expresa de hacer visibles a las invisibles. De eso que no nos cuentan que somos las mujeres, ese espacio negativo, ponerlo en positivo y decir estamos aquí, están aquí, hemos estado a lo largo de toda la historia pero quienes se han arrogado la autoridad de nombrar no nos han nombrado. Eso es el lenguaje no sexista, el que ha decidido mostrar a las mujeres porque estamos en el mundo y si tú estás contando solo media verdad, también hay ahí una parte que no se cuenta. Y todo el mundo sabe que decir media verdad es una manera de mentir. Porque siempre, siempre, todo el mundo alguna vez ha dicho algo que no era toda la verdad para no decir una mentira del todo. Así que el lenguaje no sexista a eso. Pero en la práctica del lenguaje no exista, nos hemos dado cuenta o se han unido a, a la mitad de la población del mundo colectivos que han dicho, jo, que me pasa igual, jo, que a mí tampoco me nombran, ojo, pero que me nombran, pero me nombran muy malamente. Oye, que yo quiero que me nombren también. Y con las herramientas que el feminismo ya había aportado para nombrar a las mujeres y para detectar dónde estábamos siendo escondidas, esas herramientas que hemos aportado con generosidad al mundo, eh, se han utilizado para analizar la exclusión de colectivos y, ojo, que no digo otros colectivos, porque las mujeres no somos un colectivo. Las mujeres somos la mitad de la sociedad. Así que cuando hablamos de lenguaje inclusivo, hablamos de esa otra parte que necesita ser nombrada, no ya porque sea la mitad de la población mundial, eh, sino porque aunque solo sea una persona y esté siendo discriminada a la hora de mostrar su realidad, se merece ser nombrada. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque en ocasiones pretendemos eh, arreglar dos problemas distintos con una misma solución y entonces pues no te sale muy bien. Así que, como la RAE, yo tengo una fijación importante con la RAE porque me he sentido muy defraudada porque en el cole me decían en mi casa me decían la pabilacia y en el cole me decían la diccionario. O sea, he salido todo lo bien que podía salir con estos antecedentes. Así que, eh, cuando... Cuando yo eh, necesitaba... Yo vengo de una familia muy normal en la que comprábamos los libros del círculo de lectores entonces leías lo que te recomendaba el señor que lo vendía que sería pues, lo que más comisión le daba posiblemente. Y había una biblioteca que era pues, una estantería que no era diquea, Ikea pero como si lo fuera así chiquitita que con el paso del tiempo se amplió un poco y había los libros que había. Y mi madre y mi padre compraron con muchísimo esfuerzo y pagando a plazo una enciclopedia Larousse que cuando terminé todos los libros de mi casa y todos los libros de la biblioteca del cole de monja al que iba, pues solo me quedaba la larus, que me mató la vista, porque la letra era así pequeña. Y encima, como te emocionara al pasar la hoja, te quedabas con el cacho, porque era como de papel cebolla. Pero claro, cuando te mandaban algo era como, búscalo en el diccionario de la RAI. Y, y yo no tenía el diccionario de la RAE, te iba a la biblioteca, San Google, todavía no había hecho su milagro, y entonces no acudíamos a rezarle. Y, y entonces te iba a la biblioteca, buscaba el diccionario de la RAE, y ahí estaba todo lo que había que decir y cómo se decía. Y, y entonces pues tú ibas y ahí estaba la verdad. Y era mentira. Así que, no es lo mismo el lenguaje no sexista que el lenguaje inclusivo, porque tenemos problemas distintos. Esto va a pasar todo el rato. Yo lo cuento y la diapositiva viene un ratillo después porque yo funciono así. Eh, hago todo muy bien, pero no exactamente en el orden adecuado. Mi madre me lo lleva diciendo toda la vida. Hija, si hicieras las cosas en el orden adecuado habría sido bastante mejor y yo me habría llevado menos disgusto. Pero estos son los problemas que tienen consecuencias y tenemos que buscarles soluciones distintas. Ya he dicho que el lenguaje no sexista, el que busca nombrar a las mujeres, el lenguaje inclusivo, el que busca nombrar a los colectivos que han estado en situación de discriminación o bien a lo largo del tiempo o bien aparecen... Eh, de manera emergente, porque la sociedad cambia, colectivos que antes no mirábamos y ahora miramos, pero también hay sexismo en la comunicación en general y tiene mucho que ver con los espacios que ocupamos, con cómo nos sentamos, con quién tiene la palabra y quién no la tiene, a quién se interrumpe más y a quién se interrumpe menos, a quién se le da más tiempo en una tertulia y a quién menos, a quién, quién cede la palabra con naturalidad y a quién hay que arrancársela con sacacorcho. aunque en eso hoy no voy a entrar. Pero siempre hay tres pistas que da igual que habléis gallego, que hable castellano, que se hable francés, que se hable ruso, que se hable chino o que, nos hagan de, o que nos digan que la culpa es del indoeuropeo o del proto-indoeuropeo que hace más de 6.000 años dice, bueno, pero igual teníamos derecho a cambiar un poquito, no tenemos que seguir con el proto-indoeuropeo y tenemos que irnos a la vez a cazar bisontes, Pero parece que la propuesta de la RAE es esa, ¿no? tenemos que seguir con eso que el proto-indoeuropeo marcó. Otra mentira. Pero en todas esas lenguas, por distintas que sean, sean lenguas romances, sean, no lo sean, da igual, siempre podemos saber que hay discriminación a través de la lengua, que hay discriminación siempre, pero en particular en el lenguaje, cuando se produce la invisibilización de alguien, cuando tienes que preguntar, ¿pero había mujeres o no había mujeres? Tú terminas de leer una noticia en la que está hablando de la media del paro en España y está diciendo a los parados españoles, todas la nota, si tienes que preguntar, pero ¿son solo los hombres o los hombres y las mujeres? Ahí hay invisibilización. Si tú tienes que preguntar si las mujeres están o no están, hay invisibilización. Si tú estás diciendo todo el día o estás leyendo toda una noticia y estás viendo los españoles, los gallegos, los andaluces, los inmigrantes, dices, pero ¿estás hablando de las mujeres o no estás hablando de las mujeres? Sí tienes que preguntar, a invisibilización y hay discriminación. Pero a veces se nos nombra y se nos nombra de manera discriminatoria. Ya no es solo que no se nos nombre. Entonces, a veces somos la mujer de, la novia de, la... Ahí se está produciendo una jerarquización. O se empieza a desdoblar, entendiendo por desdoblar lo que... El... La RAE llama desdoblar para nombrar a las mujeres cuando en realidad es la flexión en género. Flexionar en género es nombrar el masculino y el femenino gramatical. Desdoblar es algo que era uno, separarlo en dos. Pero las mujeres y los hombres no somos uno, somos distintos. O sea, ya hay trampas hasta en la forma en la que la RAE llama al nombrar a las mujeres. La RAE hace trampas todo el tiempo. Son como... Pues yo qué sé, te están haciendo el timo de las estampitas sin parar. Y nos dan unas excusas como si fueran lingüísticas que son excusas completamente políticas. Nos dicen que queremos ideologizar el diccionario y lo que queremos hacer es desideologizarlo porque el diccionario no es neutro, la lengua no es neutra, la gramática no es neutra. Ya tiene una ideología, una ideología machista, sexista, clasista, homófoba. Ponedle todo lo que queráis porque es el compendio de los sismos. Hasta el ciclismo, todo está en el diccionario. Así que tú no nombras y estás discriminando. Tú nombras, pero nombras de una forma subordinada como cuando se dice todos y todas. Y el masculino delante. Yo digo, el burro delante para que no se espante. No digo yo, eso es un refrán de toda la vida en Andalucía. Así que cuando, cuando tú querías salir y te preguntaba a tu madre, ¿y con quién vas? Vamos yo y mi amiga. Y a mí me decía mi madre, el burro delante para que no se expande, para que, para que aprendieras que no podías colocarte lo primero, que siempre tenías que darle prioridad a la otra persona. Bueno, los hombres no tienen ningún corte en ponerse los primeros, entonces han dicho el masculino delante, lo han hecho en norma gramatical, porque eso no ha sido así siempre en la lengua española, ni en las lenguas romances. Eso ha sido así donde se han reunido un grupo de señores y han decidido que esa era la manera, porque convivían muchas maneras y entre todas han elegido una. Así que si tú dices todo y todas y siempre pones el masculino delante y si te han dicho que el lenguaje no sexista es cuestión de acumular vocales ahí a lo loco, pues dices, pues si quiero incluir a las mujeres pongo la A y si quiero incluir todavía más pongo la E y ya si viene alguien más, pues la I y la O ya la tenemos y nos queda la U. Joder, como lleguen muchos colectivos, nos quedamos sin vocales. Y tenemos de tal manera interiorizado el sistema que decidimos romper el sistema y utilizar la E, que ha sido de género común o de género masculino toda la vida, en vez de decir, vamos a coger la Y y le petamos la cabeza. A veces, claro, es lo menos binario, porque a veces es vocal, a veces es consonante, depende de con quién esté la Y, era la letra. ¿Por qué nadie me preguntó y pusieron la E? Pues como pinto menos que todo, pues nadie me pregunta. no puede hacer mi propuesta maravillosa de que fuese la Y y a ver la RAE como cómo se le quedaba el cuerpo. Así que invisibilizamos, jerarquizamos, pero en otras ocasiones no hacemos ninguna de esas dos cosas, pero sí por el contexto comunicativo, porque el contexto siempre lo es todo. Yo soy de Granada. En Granada tenemos todo el día las pollas en la boca. Y entonces... Cuchi qué polla, esto qué polla es, pero qué polla me estás diciendo. Todo el rato no es un insulto, no es nada malo, no te dicen no diga eso porque todo el mundo lo dice. De hecho, a mi tía se le murió su marido y fue al entierro y un señor le cogió la mano y le dijo, cuidado con la polla. O sea, es lo más natural. ¿no? Pues, cuidado con la polla y con las mentiras que nos cuentan, ¿no? Porque dice, estamos haciendo un contexto en el que a veces parece que nos han dicho que no desdoblemos porque está muy mal y evitamos desdoblar y empezamos a poner colectivos, en vez de el alumno y la alumna decimos el alumnado, en vez del profesor y la profesora, el profesorado, en lugar del funcionario y la funcionaria, el funcionariado y así hasta el infinito y más allá. Tampoco, porque no hay muchas más, el usuariado y, y dice usuariado y la gente se queda como, mmm, ya están con sus palabras. <risa> Ese palabra, palabra está en el diccionario, ¿se ha muerto alguien porque haya entrado palabra? No. Hace dos años metieron moscóforo. ¿Estuvisteis en la manifestación para que se dijese moscóforo? ¿Sabéis lo que es siquiera? Os lo voy a contar, como estuve en un cola de monja me lo sé. Esa imagen del buen pastor que va con una oveja que es como un cuello de piel viva va con la ovejita puesta así en el portal de Belén siempre está ¿no? el pastorcillo cogiendo a la ovejita por las patas pues cuando eso se hace en una escultura eso es un moscóforo y entró en el diccionario en diciembre de 2021 y se... o sea tantos pastorcillos se están esculpiendo perdón ¿En serio? Porque hacen lo que les da la gana. Entonces yo llevaba desde 2012 haciendo una campaña para que Cunilingus dejara de ser aplicar la boca porque yo me imaginaba a los señoros de la RAE como así diciendo, no le veo la gracia. ¿Cómo que práctica sexual? Bueno, pues... De, de manera silenciosa y sin mayor advertencia, de pronto han cambiado aplicar por estimular. Pero es que la felación ha sido desde siempre la práctica sexual consistente en estimular bucalmente el pene, incluso cuando en el cunilingus se, se aplicaba. Pero el pene siempre se ha estimulado. Eso también es lenguaje no sexista. Esa definición también es machista. Eso genera una, la perpetuación de un marco conceptual, porque tú empiezas a aprender. A ti te enseñan a buscar en el diccionario, en papel, y tú, qué es lo primero que buscas. ¿Papá, mamá, caballito y nube? No. Así que hay un montón de dudas. Y tú no tienes cosas más importantes que reivindicar y tú las puedes reivindicar sin palabras, porque sí, se puede hacer signando, pero eso también son palabras. qué tenemos que elegir, esto es como lo de ¿quieres cobrar 400 sueldos o no vivir? Y el sueldo digno, dónde, ¿en qué momento salió de la ecuación? Esto es igual. Claro que puedo reivindicar cosas más importantes, y a veces las hay. Si nos están matando por el mundo entero, claro que hay cosas más importantes. ¿Puedo reivindicarlas sin palabras? No, pues cállate la boca, hombre, ya. Pero es que no sé... O sea, alguien con encefalograma plano te dice un día, pero es que no sé si realmente el lenguaje construye la realidad o la realidad construye el lenguaje. ¿Really? ¿Y a ti qué más te da también? Si yo te estoy haciendo una propuesta que no te afecta en nada, que solamente supone nombrarme, y tú tienes una idea de que el lenguaje es dúctil, es generoso, y te permite hacer un montón de cosas, nómbrame, porque ya no es solo que estoy diciendo nómbrame, es que te digo hasta con qué palabras me tienes que nombrar. Pero es que además la sociedad y el lenguaje son vasos comunicantes, que todo el rato se están retroalimentando. Así que da igual lo que sea primero. Lo, in lo interesante es el resultado, lo interesante es que cuando tú estás hablando no estés invisibilizando, no estés jerarquizando y al final lleguemos a la conclusión de que ese marco conceptual que es hegemónico en el que cuando hablamos siempre en masculino estamos mostrando una realidad que solamente es cierta para los hombres blancos, heterosexuales, de mediana edad y posiblemente de clase media, ese marco conceptual se ha abierto. Si a ti la sociedad en la que vives no te gusta... La única herramienta que no necesita permiso, que no necesita presupuesto, que no necesita nada, es algo que estás utilizando de la mañana a la noche todos los días. Y son las palabras. No necesitas permiso de nadie. Si no lo haces es porque no te da la gana. No me pongas excusas lingüísticas. Dime que no quieres. Y yo lo acepto. Porque yo no quiero imponerle a nadie la manera de hablar. Yo estoy dando opciones de nombrar el mundo pero no me digas que tú eliges la opción que no me nombra y que encima lo haces por mi bien, porque eso ya por ahí pues no cuela. En otras ocasiones me dicen que si no es muy incómodo hablar así. Para mí lo incómodo es hablar como si fuese de Valladolid. Las la monjas en el cole me obligaban. Para leer en el colegio tenías que... O sea, para poder leer en la misa del miércoles, que era como el premio supremo, o sea, es que a todo eso, lo de, lo de nacer, que no, te, que no te asienten, ser la preguntona, tener mote en casa, tener mote en el, colo, en el cole, perdón, pues a todo eso hay que sumarle que, que yo he estado en un colegio de monjas 12 años, que salió muy bien para como podía haber salido, eso lo he dicho ya. Así que, ¿es incómodo? Bueno, pues lo que no es, es sencillo porque es como si tuviésemos que aprender es como si tuviésemos que aprender un nuevo idioma, pero con la diferencia de que, como aquí, alguien decía a lo largo de las ponencias de ayer y de hoy, es que como todo el mundo eh, puede, eh, puede ver la televisión... ¡Ah, claro! Todo el mundo puede ver la televisión, todo el mundo se cree que su opinión de televisión es una opinión fundada. Yo veo la tele, como tengo, tengo ojos, miro la televisión, y entonces pues ya voy y lo cuento y lo sé. Eh, y sé de lo que hablo. Bueno, pues esto es lo mismo. Como todo el mundo habla, todo el mundo se cree que puede hablar de lenguaje no sexista, del lenguaje inclusivo, y todo el mundo se cree que se sabe la gramática de la lengua. Es para flipar, la gramática de la lengua española, que lo de llamar la lengua española también tiene un rato, son seis páginas. Y yo me las he tenido que leer un montón de veces porque no las entendía. O he ahorrado ese trabajo con tres librillos de nada, o sea que ya nada más por eso eh, tengo mérito. Pero es que encima la llaman lengua española cuando no es la lengua, no es la única lengua española. Y llaman a las otras lenguas españolas, las llaman lenguas cooficiales. Y la lengua española es la lengua oficial, pero es que es el castellano. Y en Andalucía, yo escribo en castellano pero yo hablo en andaluz, todo eso son relaciones de poder que no nos dicen que están en la lengua, que no nos dicen que están en el diccionario, que no nos dicen que dejar de nombrar a las mujeres desde hace 300 años por una norma que eligieron hombres no es normal, ni es natural, ni pero nos lo han enseñado así, entonces lo aprendemos. Y lo tenemos que desaprender y tenemos que adquirir herramientas. Pero como sabemos hablar el idioma, pues queremos, hoy tomo conciencia, mañana hablo así, no me sale, pues ya no lo hago, esto es muy difícil. Pues no, necesitamos práctica. Así que tenemos que pasar como por tres escalones. El primer escalón es tomar conciencia de que lo quieres hacer. El segundo escalón es adquirir las herramientas necesarias. Y el tercer escalón es alcanzar la fluidez. En el segundo escalón se traba la mayoría de la clase política de este país. Y entonces llegan al escalón, encuentran la primera herramienta que son la O y la A, a veces la E. Se quedan ahí y ya han cumplido. Se ponen el pin del todo y toda y si te he visto no me acuerdo, pasan al masculino genérico. Después están las mujeres a las que se hace mucho caso, porque a las mujeres solamente nos hacen caso cuando le damos la razón a lo que los hombres han dicho toda la vida. Si no, lo que decimos no les importa nada. Entonces llega una mujer y dice, es que yo como mujer me siento incluida en el masculino genérico. Si yo digo, yo como mujer me siento incluida en la RAE, me dirán, tú estás tonta, te tendrán que elegir, pues esto es lo mismo. Eh, no estamos en el masculino genérico. Nos han dicho que estamos y aprendemos a estar, pero no estamos. Porque si fuera genérico se llamaría el género genérico y no el género gramatical masculino. El género gramatical masculino es el género no marcado y entonces sirve para definirse a él y para definir a la especie. Y acabamos identificando la especie con lo humano y lo humano con lo masculino. Y eso se está retroalimentando todo el tiempo. Así que nos dicen esa mentira, nos dicen que el lenguaje inclusivo va contra la economía del lenguaje en un sitio donde decimos o vemos en los medios de comunicación que dicen... Eh, cuando llega el tiempo te dicen va a haber precipitaciones en forma de nieve. Y las redes sociales no se llenan de gente diciendo va contra la economía del lenguaje, se dice nevar. Nos dicen que es redundante, pero la RAE dice que no es redundante subir hacia arriba y bajar hacia abajo. Que eso está permitido porque es enfático. Pero a decir las niñas y los niños no. Dice que inventa palabras cuando las lenguas eh, siguen vivas porque van cambiando todo el tiempo. De hecho, desde que nació la RAE hasta ahora, van 23 ediciones del diccionario. Será porque la lengua cambia, no, no somos nosotras, pero además estamos inventando palabras todo el tiempo y las adoptamos sin ningún problema. Otras veces nos dicen que destruye el idioma, pero yo creo que el idioma que sigue vivo, que evoluciona y que se adapta a la sociedad, lo que hace es mejorar, no se destruye, lo que se destruye es la ideología que hay detrás de ese idioma. Y además nos dicen que acabaremos diciendo miembro a los brazos y miembro a las piernas, jirafa y jirafo o periodista y periodista. Tenemos modista y modisto, y lo puso la RAE, no lo puse yo, no sé dónde está la diferencia, pero nadie, ¿habéis escuchado alguna vez a alguien proponer periodista ¿Por qué ponen ese ejemplo? Si estamos hablando de discriminar, estamos hablando de discriminar a personas, no a las partes del cuerpo, pero tienen tal costumbre de cosificarnos y de mostrarnos troceadas que nos piensan troceadas todo el tiempo. Pero estamos hablando de personas completas, con lo cual ya quedan fuera de la ecuación Girafas y jirafos, los brazos y las piernas y todo eso no lo dice gente cualquiera, a veces te lo dice el propio director de la RAE o diferentes directores de la RAE, que es todavía peor. Las medias verdades son que es incomprensible, yo creo que me habéis entendido, que es ideología y es cierto que hay ideología, pero no dicen que lo otro también lo es, que se altera artificialmente el uso del idioma cuando cualquier lengua es artificial. De hecho, desde la primera gramática de la lengua, en el año 1700 y pico, se decía este maravilloso artificio de la lengua. Y esa frase del prólogo de la gramática ha seguido en todas las gramáticas académicas hasta hoy. Ese maravilloso artificio de la lengua. Pero cuando nosotras queremos hacer un artificio para ser nombradas, para ser mostrada para dejar de ser lo que nunca se, se hace expreso entonces ya está mal y nos dicen que es subjetivo como si decir que aplicar la boca a la vulva no fuese subjetivo yo, lo de la boca me sigue intimidando un poco porque aunque te estimulen imaginaos qué parte de la boca podrán usar yo no lo quiero ver así que como voy un poco mal de tiempo, porque me enrollo mucho y os he contado mi vida, quiero terminar diciendo esto, que hemos sido engañadas que tenemos derecho a ser nombradas, que con el lenguaje cuando se nos dice que no tenemos derecho a ser nombradas se nos dice que no tenemos derecho a ser las primeras, que no tenemos derecho a estar presentes, que no tenemos derecho a hablar de nuestras experiencias como experiencias humanas y eso es muy importante. Cuando hablamos de nosotras como mujeres y de experiencias de mujeres usamos el femenino. Cuando pasamos a experiencias universales decimos porque uno mismo, porque si decimos como una misma estamos hablando de mujeres, para hablar de nuestra experiencia humana y no femenina tenemos que usar, de acuerdo a la gramática, el masculino. Así que yo os invito a que os deis cuenta de que la lengua no se trata solamente de una serie de normas, sino que las normas tratan de la lengua. Y si queremos cambiar las normas, tenemos que cambiar la lengua. Y que si queremos dejar de ser engañadas y queremos ser mostradas, tenemos que cambiar la forma en la que hablamos. Y para poder hacerlo tenemos que dejar de ser invisibles, dejar de ser siempre la segunda, la tercera o la última y dejar de pensar que el universo es solamente masculino. Porque el universo es grande, el universo es múltiple. Y los agujeros negros, espero, que se queden a partir de ahora completamente lejos. Muchísimas gracias. Hola, hola. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Nos hemos pasado un poco de la hora prevista porque, como habéis visto, ha empezado un poquito más tarde también. Así que, si queréis, una pregunta antes de la última intervención, que es Rosa María Calaf. Tendríamos tiempo para una, si alguien quiere preguntarle algo a María. Hay una mano allá al final. Venga. Yo con tal de seguir hablando. Eh, hola María, eh, hola. Bueno, voy a empezar diciendo que estamos, intuyo, bastante distantes en tema de feminismo y en posicionamientos, así que voy a hacer una pregunta de estas que odio que la gente haga porque la gente se enrolla muchísimo y tal. Y eh, bueno, Yo quería preguntarte, bueno, cogiendo dos de las preguntas que planteabas antes, una era la de eh, ¿el lenguaje refleja la realidad o la construye? y la otra era eh, ¿lo que no se nombra no existe? Y, eh, bueno, eh, supongo que esta pregunta de eh, si el lenguaje refleja la realidad o la construye viene pues, mm, por todo esto de las hipótesis warfianas y toda esta idea, ¿no? Había un estudio muy interesante ¿no? que se había hecho. Parece que no voy a llegar al final, pero llegaré muy pronto. Llega ¿eh? rápido, que Rosa María eh, tiene perdón. cosas interesantísimas que hablar. Va, perdona. Eh, <risa> eh, bueno, que, por ejemplo, eh, bueno en la comunidad de hablantes del de tarumara no distinguían bien los tonos intermedios entre verde y azul, porque únicamente tenían una palabra sí. para ellos y, en cambio, pues la comunidad angloparlante los distingue mejor porque tiene dos palabras. Sí, ¿no? son teorías de Lera Boroditz, que sí. es muy interesante. Efectivamente. Sí. Y, bueno, yo quería plantear, ahora que empezaste la charla hablando de la necesidad de las etiquetas actualmente y el identitarismo que hay, ¿no? Eh, por eh, si no crees quizá que esta reafirmación constante del género y esta sobrepresencia del género actualmente en el lenguaje, la necesidad de desdoblar el género en todas esas palabras, incluso en palabras que antes no necesariamente podría decirse que estaban generalizadas, como es pues, el caso de portavoz, que ahora se utiliza portavoza y me parece bien, si de alguna manera en lugar de… Eh, no tanto que nos haga visibles, sino que haga visible continuamente la división de género que existe. Porque al final el género no solo quiere decir, es, es lo único quizá casi para lo que existe pronombre. No existe pronombres para la raza y mucho menos existen fórmulas gramaticales eh, constantes para hacer referencia a esa condición. Y la pregunta era, perdóname, pero pregunta, es que... Sí. La pregunta es, detrás si, viene otra persona y nos estamos comiendo si, su tiempo y si, me siento si el, muy mal. Si el desdoblamiento no refuerza la presencia de género, la presencia de la división y del sexismo, el desdoblamiento constante, ¿y qué opinarías quizá de otras propuestas alternativas, como por ejemplo igual que las mujeres tomasen el masculino, se nombrasen a sí mismas también en masculino? Bueno, ahí creo que ya la, la pregunta la puedo responder, porque como me la han hecho siete millones de veces... Eh, esto es como decir que ponerme el burka o que ser prostituta me empodera. Lo que me deja siempre, déjame por favor que en un segundo lo aclare, eh, lo que me deja en el mismo lugar donde estaba nunca puede ser revolucionario, nunca. Es que... Vale, solo solamente... Por lo tanto, continúo, por lo tanto, yo lo que creo es que si hubiera tenido más tiempo, podría haberlo explicado mejor y si lees los libros posiblemente eh, o veas alguna de mis conferencias, no lo digo porque compré los libros, lo podría entender. Mi propuesta no es el desdoblamiento constante y, desde luego, eso no es lenguaje inclusivo. Eso es una herramienta. Quien desdobla constantemente para nombrar a las mujeres es porque sus habilidades lingüísticas son muy pobres. Y eso no es un problema del lenguaje no sexista, se es un problema de la persona que no tiene suficientes habilidades lingüísticas. Porque la lengua española es muy generosa y te permite hacerlo de mil maneras. Entonces si si tú tienes claro que no quieres invisibilizar, que no quieres jerarquizar y que no quieres perpetuar el marco conceptual androcéntrico, tú encuentras la herramienta y la única no es el desdoblamiento, pero nos han hecho creer que sí es. Así que yo os invito a que penséis en las mujeres de otras maneras mucho más allá de la A y de la O, porque resultan aburridas y resultan repetitivas si se hacen como única herramienta. Pero hay otras muchas formas de nombrarnos a las mujeres. Y si todo el rato estamos... Poniendo colectivos, neutralizando y diciendo, eh, hay quien, impersonales, ¿qué pasa con el marco conceptual androcéntrico? Que seguimos pensando en hombres, porque hemos identificado lo neutro también con lo masculino. Así que en algún momento a las mujeres hay que nombrarlas. Y una vez que las estamos nombrando, a partir de ahí utilizar herramientas diversas. Tú puedes eh, desdoblar la primera vez y después utilizar impersonales porque ya las has nombrado. Y si tú quieres nombrar a personas no binarias, tú puedes decir mujeres, hombres y personas no binarias. Y si hay alguien que considera que las personas, eh, que los hombres trans, que sigan teniendo la habilidad de embarazarse, en lugar de decir personas gestantes e invisibilizar al 99% de las mujeres que se embarazan, di los hombres embarazados y pétale la cabeza al sistema, que es lo que quiero. Y dicho esto, les dejo el paso a Rosa María, que... La, una de las personas a las más, que más admiro en el mundo, pensar que me estoy comiendo su tiempo, me está haciendo sentir tan terriblemente mal que tengo hasta ganas de llorar. Así que con vuestro permiso me levanto y os dejo con ella. No, pero así ya